Bueno, eh, buenas eh, noches y, bueno en primer lugar, muchas gracias a todos y a todos los que habéis asistido. Eh, desgraciadamente, por la medidas de edad del público, pues es muy probable que muchas de las cosas que aquí vamos a decir no se os aplique sino que a las personas que se les va a aplicar buena parte de esta reforma sean personas que eh, no están en este momento aquí. ¿no? Bueno, eh, nosotros no hemos distribuido las intervenciones. En lo que vamos a hacer es eh, un comentario del Real Decreto Ley de eh, 32-21, del 28 de diciembre. Es eh, sí, decir, yo, por lo menos, lo que voy a intentar en mi parte va a ser un análisis jurídico de lo que ha introducido eh, ese Real Decreto Ley, que está en proceso de convalidación durante la semana que viene. Probablemente, si consiguen las mayorías parlamentarias necesarias, se va a llevar a cabo la la convalidación de ese Real Decreto Ley. Yo lo que voy a hacer es un análisis técnico. Es decir, todos los debates que antes el compañero ha establecido podríamos, llevar, podríamos sacarlos en el debate, pero yo quería transmitir una información estrictamente técnica. Eh, Nos hemos distribuido la, la, la materia y lo que voy a hacer es una pequeña introducción, simplemente, sobre cuáles son los objetivos del análisis del Real Decreto Ley. Eh, después daré la, el paso a Antonio, que hablará sobre una parte de, de, de lo que se ha modificado y yo terminaré con la parte más difícil posiblemente de explicar, que es eh, la reforma de la negociación colectiva, que hay varios artículos del estatuto que se han modificado, otros que se han dejado de modificar, a pesar de que se prometieron que se iban a modificar, e intentaré resumirlo, pero, porque es bastante complejo y eh, simplemente con la lectura de lo que eh, el Real Decreto Ley ha implementado en nuestro ordenamiento jurídico, probablemente no se entienda. A ver qué utilizar eh, datos eh, pre previos, estudios sobre las instituciones que ha tocado para saber exactamente en qué, va, en qué ha consistido. Digo que eh, en esta introducción un poco eh, de este Real Decreto, yo creo que un poco eh, lo que tendríamos que intentar. Eh, eh, como consecuencia de ese análisis que, estamos, que vamos a proponer es buscar eh, una serie de respuestas, ¿no? Eh, de respuestas fruto de la reflexión. La primera sería eh, si amplía o reduce derechos. Esa sería quizás eh, una de las cuestiones que ya lanzo, que podríamos… Eh, tener en el debate, una vez que os hayamos explicado lo que desde nuestro punto de vista supone la reforma. Es decir, se amplían, se reducen derechos, en realidad es, como se dice por parte del Gobierno, la primera reforma que desde el año 1980 ha aumentado los niveles de derechos de los trabajadores y las trabajadoras en nuestro país o, por el contrario, no es tanto eso, ese aumento de derechos, ¿no? En segundo lugar, eh, otra de las cuestiones que se tienen que plantear es qué ocurre con la reforma del año 2010 y del año 2012. Entre el año 2010 y el año 2012 se producen una serie de reformas que son respondidas por las clases trabajadoras de nuestro país, con varias huelgas generales, convocadas por algunos de los sindicatos que han eh, firmado en estos días esta reforma. Es decir, ¿qué ocurre con esa, con esa reforma? Eh, ¿Se entiende que el Real Decreto es el primer paso para la reforma posterior o con esto ya se contentan y se entiende y se asume que aquello ya se convierte en el nivel de derecho sobre el que, en el, que el futuro, eh, cuando llegue el Partido Popular, se va a rebajar eh, ese nivel? ¿no? Es decir, que eso también sería una cuestión. Es decir, como consecuencia de admitir el, el Real Decreto, también tenemos que admitir el resto de las cosas que quedan vigentes de la reforma del año 2010 y del año 2012. Eh, después también habría otra, otra cuestión también muy, de punto de vista bastante interesante y es ver eh, cómo se ha producido el discurrir de la reforma. Es decir, eh, la reforma termina aprobándose el 28 de diciembre, hasta el mismo día en el que se envía a BOE se producen modificaciones, si se lee la exposición de motivos... La exposición de motivos dice cosas que no dice después el articulado, porque en el tiempo en el que se manda voy se modifica. Durante todo el año 2021 se eh, aprueba una serie de borradores en el que se van matizando. Eh, es decir, si, a, si aceptamos la bondad de esta reforma, eh, ¿por qué la que ha resultado ser y no la que estaba todo, ya casi aprobada el 27 de diciembre? Y si hubiera sido la que estaba ya en la mesa de negociación en octubre y si hubiera sido la que en mayo la patronal estaba dispuesta a aceptar, que muchas de las cosas que en mayo la patronal estaba dispuesta a aceptar no se han terminado aceptando, es decir, ¿por qué aceptamos de manera incondicional, como decía antes el compañero, el resultado de la reforma del 28 de diciembre y no analizamos qué es lo que ha, es el, de dónde partía el Gobierno, de dónde partía la patronal incluso y, al final, en qué ha quedado y por qué ha quedado así, ¿no? Bueno, eh, la reforma tiene tres grandes bloques, que yo analizaré mmm, dos de ellos, fundamentalmente el tercero. Eh, los grandes bloques son, en primer lugar, el tema de la contratación, de la, de la contratación de la contratación laboral. Eh, dice la exposición de motivos que con el objetivo de reducir la temporalidad en la contratación. Se, tende, se ha modificado pues, el artículo 11, el artículo 12, el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, que son los que eh, regulan las modalidades contractuales de carácter temporal, eh, tanto formativa como por circunstancias económicas, organizativas, técnicas, etcétera. ¿no? Eh, eh, en Ese sería el primer bloque. Ha, ha habido una modificación bastante importante de la literalidad de esos artículos y eso eh, es lo que Antonio se para El segundo bloque será la transposición al la, la decreto de todo lo que ha ido ocurriendo durante el tiempo de pandemia en relación a la expediente de regulación temporal de empleo ese sería el otro bloque es decir, convertir en algo ya eh, normal, normalizado lo que era excepcional en eh, los reales de, de decretos leyes que se fueron dictando a lo largo de la pandemia para evitar la pérdida de empleo a través de la expediente de regulación temporal de empleo y el tercer bloque es la negociación colectiva que ya digo, posiblemente eh, sea mucho más significativo que todo lo demás es donde se encuentra eh, desde mi punto de vista el núcleo fundamental de lo que se ha reformado y veremos bien en qué sentido si con tanta eh, bondad como eh, dice el Gobierno que lo ha hecho o por el contrario no es exactamente así y hay eh, algunos huecos algunos elementos que yo creo que de manera consciente se han dejado sin tratar para evitar que realmente se modifique, ¿no? Es decir, que se señalado los tres bloques. El primero, como decía, es todo lo que se refiere a lo que el Gobierno dice que tiene como objeto la reducción de la temporalidad, es decir, la reforma de los contratos temporales. Y eso, pues, se va a ocupar, Antonio. Bueno. Me voy a ocupar de eso y de algo más, que es eh, lo relativo a la promesa que hizo el Gobierno de la modificación del despido y la trascendencia que eso tiene, la no modificación de la reforma laboral en este punto y la no modificación de otros artículos que eh, tampoco se modifican y que se comprometieron a modificar. Lo primero que quiero decir es que eh, la, el punto uno, el punto 1.3, exactamente, del acuerdo al que llegaron el 29 de diciembre de 2019 el PSOE y Unidas Podemos decía literalmente derogaremos la reforma laboral sin matices y sin después se matizaba en cuanto al tiempo y demás, cómo se iba a hacer, pero empezaba diciendo literalmente eso. Y entonces, la cuestión es, eh, ¿se ha cumplido esa promesa o no se ha cumplido? Y yo creo, francamente, que está lejísimo de haberse cumplido, porque… Vamos a ver. Lo que se ha modificado en materia… En primer lugar, lo que se ha modificado para nada es fruto de la reforma laboral del 2012. Eh, lo que se ha modificado en materia de contratos, sino que esto ya viene de atrás, de mucho antes. Y las modificaciones que se han hecho, vamos a ver, vamos a tratar de analizar en qué medida… ¿suponen una modificación sustancial de, de, de la relación de trabajo o no? Pues... en concreto y por lo que respecta al tema de la temporalidad decía Antonio Bailos que era el asesor principal de Comisiones Obreras en las negociaciones en un artículo que publicó el 30 de diciembre en público que la, el eje... La esencia de la reforma laboral que se abordaban, que se abordó mediante el Real Decreto Ley 32, 2021, era la modificación de la temporalidad en las relaciones de trabajo. Bueno, pues vamos a ver qué quiere, qué, qué es, qué son contratos temporales. Que los, las relaciones de trabajo se pueden prestar en virtud de un contrato mmm, temporal o un contrato indefinido o fijo. En principio, las relaciones de trabajo, si no se prestan, si es que no existe motivo para celebrar un contrato eh, temporal, tiene que, ser, tiene que canalizarse la prestación de servicios a través de un contrato indefinido. De modo que los contratos, como regla, son indefinidos y solo en determinados supuestos debiera recurrirse a la temporalidad. Esos supuestos son, esencialmente, uno un poco residuales, que son los contratos formativos, que se regulan en el artículo 11, y otros, que son los llamados contratos temporales, por antonomasia, aunque los otros también lo son, que son los que se regulan en el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores. Pues bien… Hasta el Real Decreto Ley 32 2021, eh, que apareció en el BOE del 28 de diciembre, los contratos temporales en esencia podían ser. Eh, dejo de lado unos que no se han modificado, obviamente, porque son los contratos por internidad o sustitución que son los que se celebran para sustituir a un trabajador que está, por ejemplo, en ITE o, o trabajador en, vaca en vacaciones, etcétera. Eh, pues, salvando eso, los contratos eh, temporales antes del Real Decreto Ley eran un, el contrato por obra o servicio y el contrato por acumulación de tareas o exceso de pedidos. ¿Qué son estos contratos? Por obra o servicio. Los contratos por obra o servicio típicamente, por ejemplo, se celebran en la construcción. Hay que construir un edificio en la calle tal, número tal, y entonces se contrata a un trabajador para que mientras dure, eh, mientras se esté trabajando en, la, en levantar ese edificio, pues estarán allí trabajando todos los todos lo personal que sea necesario. O, típicamente, también la construcción naval, si se trata de construir un buque, etcétera. Después está el contrato de, por acumulación de tareas o exceso de pedidos. Era el otro contrato que había, que es eh, si una industria, pongamos por caso, eh, eh, que elabore neumáticos. ...de repente le llega un pedido de China... ...de modo que la producción normal de la empresa... ...pues a lo mejor era un millón de neumáticos al mes... ...y de repente le llega un pedido de tres millones desde China... ...pues eh, evidentemente eh, para hacer frente a esta situación extraordinaria... ...a esta acumulación de tareas o exceso de pedidos... ...pues se podía recurrir a un contrato también de naturaleza temporal... Esos eran los dos supuestos típicos de los contratos temporales en nuestra legislación. Vosotros probablemente os preguntaréis, oye, ¿y cómo es posible que 4,3 millones de trabajadores estén con un contrato temporal o cómo es posible que cuando vemos... ...las cifras que publica el Servicio Público de Empleo mensualmente... ...veamos que el 90% de los contratos... ...que se han celebrado son temporales... ...bueno, esencialmente... ...porque la ley no se cumple... ...no es que la ley fuera malísima... ...y la que viene ahora sea magnífica... ...sino que es que sencillamente no se cumple... ...y si no se cumple... En ese incumplimiento, pues, principalmente hay un responsable, que es el empresario, y hay otros dos responsables, que son las Administraciones públicas y los sindicatos mayoritarios. Digo los sindicatos mayoritarios porque recuerdo que el artículo 68, quiero recordar que es del Estatuto de los Trabajadores, establece que esta gente, por cada delegado de personal o miembro de un comité de empresa que tenga o cada delegado sindical, mmm, tienen 15, como, mínimo, como mínimo 15 horas semanales para dedicarse a la actividad sindical. Y, además, ellos conocen, porque así lo, di porque así lo dice el artículo 8.5 del Estatuto de los Trabajadores, que establece la necesidad de poner en conocimiento de los sindicatos, una copia básica del contrato, conocen los contratos. Conocen los contratos y tienen tiempo para remediar el que esos contratos celebrados en fraude de ley no, uh, no se celebren con ese amparo en un contrato temporal. Es decir, tienen todos los instrumentos, pero ¿qué pasa? Que estos sindicatos no hacen absolutamente nada. De modo que el problema de la temporalidad no reside en que la legislación sea buena o mala, sino que la, la, el, el principal problema que existe con la temporalidad es que los sindicatos llamados a combatir esa temporalidad han renunciado por completo a la lucha sindical y han renunciado por completo a cumplir con las obligaciones que les corresponde. Y la Administración, pues lo idem de idem. O sea, la inspección de trabajo es una rama de la Administración que no funciona en absoluto. Y que todos sabemos que… Mmm, ellos dicen que es que ahí tienen poco personal, y es verdad probablemente que tengan poco personal. La Administración… No es generosa con esta rama de la Administración, pero, bueno, no es solo que tenga poco personal. Ese es solo parte del problema. La inspección de trabajo es un auténtico desastre y es una rama de la Administración que funciona prioritariamente en función de los intereses empresariales. O sea, no se justifica que, habiendo los miles de inspectores de trabajo que hay, la cosa esté como está. ¿Qué modificaciones introduce la ley? Bueno, yo creo que son modificaciones, son cambios... Mmm, son, Yo los calificaría de auténticos eh, cambios, juegos de trileros. ¿Por qué? Porque lo que hacen únicamente es cambiarle los nombres a los contratos. O sea, el viejo contrato por acumulación de tareas o exceso de pedidos, ahora el artículo 15 pasa a decir que, que, bueno, que solo se podrán celebrar contratos temporales en los supuestos de incremento ocasional e imprevisible de la actividad. Bueno, eso es el antiguo contrato por acumulación de tareas o exceso de pedidos, señores. Y dice… O cuando existan oscilaciones que, aun dentro de la actividad normal de la empresa, generen una demanda de mano de obra que no se pueda satisfacer con la, con la mano de obra estable. Bueno, eso es el antiguo contrato de obra o servicio. O sea que lo que han hecho es un simple cambio semántico, una, un jueguecito... Cambiarle nombre a los contratos, pero en realidad los supuestos de contratación temporal siguen siendo exactamente los mismos. Dicho de otro modo, no existe ninguna situación que se pueda dar en la realidad de las relaciones de trabajo en la que el empresario anteriormente pudiera recurrir a un contrato temporal y que ahora ya no pueda recurrir. No existe. O sea, eh, las relaciones de trabajo son exactamente... Eh, o sea, lo, los supuestos son exactamente los mismos. No ha habido ningún cambio. Después, el otro supuesto menos importante, eh, que son los contratos formativos. Aquí, bueno, aquí pues iden de iden, o sea se coge, se cambian nombres, pero con un agravante que es que se empeora la reforma laboral del PP y se empeora particularmente con un sector de la población con el que los la gente de la llamada izquierda está progrepija, tiene un verdadero ensañamiento legislativo, que son los pobres de verdad, esos pobres que, que no tienen titulación, que viven en los barrios y no votan, que, bueno, pues, con esos, me, un momentín que voy a ver, porque... Con eso existe, y no es de ahora, un auténtico ensañamiento legislativo. Por lo, que ahora se re, por lo que ahora respecta, ese ensañamiento legislativo se traduce en que el que antiguamente se llamaba contrato de formación, que ahora pasa a llamarse contrato de formación en alternancia, bueno, pues ese contrato, antes, con la reforma laboral del PP, el periodo mínimo de duración era de un año. Ahora pasa a ser de tres meses. Además, con la antigua legislación, esos contratos, que están peor pagados, que son temporales, pues esos solo se podían celebrar hasta los 25 años, ahora se pueden celebrar hasta los 30 o sea que esto es eh, también un aspecto de la reforma laboral que nos vende Yolanda Díaz como eh, la, el sumo del progreso humano. Es verdad que hay ciertos progresos en el otro contrato formativo, que es para el contrato de la gente que tiene... ...estudio y demás... ...porque se reduce la duración del contrato... ...de tres a dos años... ...pero... En, ...en particular con... ...ya digo que con la gente... ...los contratos formativos... ...para la gente que no tiene titulación... Eh, ...hay un empeoramiento... ...quiero decir también que... ...este ensañamiento legislativo con los pobres... ...que lleva a cabo el gobierno... ...de la más progresista de la historia... ...pues tiene otro aspecto. Eh, en el año 2012... ...una de las modificaciones que introdujo el Partido Popular... ...no fue en el Real Decreto 3 barra 2012... ...que fue donde se contuvo la esencia de, de, la re, de la reforma laboral... ...sino en otro decreto ley posterior, el 20 barra 2012. En ese decreto ley... ...se reguló un aspecto que también es relevante... ...precisamente para esta gente, para la, para, la, para la clase trabajadora más desprotegida. Que es el tema del Fogasa. La gente, los trabajadores pobres... ...tienen, entre otros inconvenientes, que suelen trabajar para empresas pobres. Pequeñas empresas que aparecen, desaparecen... Eh, tienen solvencia próxima a cero. De modo que, si un trabajador es despedido o quiere reclamar su salario a, a su empresa, es muy frecuente, en el caso de los trabajadores pobres, el que, si se lía la manta a la cabeza, demanda y demás, al final… ...no consiga cobrar. ¿Por qué? Pues porque la empresa ya está disuelta, porque la empresa no tiene bienes... ...sobre la que hacer efectiva el crédito salarial. De modo que, en definitiva, es el Fondo de Garantía Salarial... ...el que en muchos de estos casos ha de responder. Y en el año 2012, el Decreto Ley 20 2012... ...hizo una modificación según la cual las cantidades que abonaba este fondo, el Fogasa, disminuían y pasaban de cero. Como máximo 150 días hasta el 2012, desde entonces 120. Como máximo del salario diario, el triple y desde entonces el doble. Es decir, que en el año 2012 también se restringieron los derechos, se modificó el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores en lo que respecta a las cantidades que abonaba el Fogasa y reduciéndolas. Y esto tampoco se ha modificado con especial trascendencia sobre este grupo de los trabajadores pobres, jóvenes y mujeres, sobre todo. ¿Qué es lo que.? Además, no han modificado. Bueno, el tema fundamental que no han modificado es el tema del despido. El tema del despido es el tema clave del derecho, de traba del, derecho del trabajo. Esa es la madre de todos los derechos que puedan tener el trabajador. Es ...cuáles son los derechos que le corresponden... ...en caso de extinción de la relación de trabajo... ...porque entre otras cosas... ...es que si el despido es libre... ...y casi gratuito... ...pues al empresario le importa una mierda... ...los derechos que tú tengas... ...porque en el momento que tú exijas... ...el que tus derechos se cumplan... ...vas a la calle... ...de modo que... ...una regulación... Del, de, del despido, en la que al empresario no le salgan gratis sus arbitrariedades, es absolutamente imprescindible para que el resto de derechos que el ordenamiento laboral reconoce sean efectivos. Si el despido es libre y casi gratuito, todos los derechos están en riesgo. Bueno, pues el despido hasta el año 2012 daba lugar a dos indemnizaciones. Una que era proporcional al tiempo trabajado y que era de 45 días de salario por año trabajado. El despido improcedente, es decir, el despido ilegal, el despido sin causa, el despido de que te echo a la calle porque me sale de las narices. Daba lugar a una indemnización de 45 días de salario y, asimismo, daba lugar a una otra indemnización que se denominaba salario de trámite y que era lo que el empresario debía abonar al trabajador desde el día en que le comunicó el, la extinción de la relación de trabajo, el despido, hasta el momento… En que se pronuncia la sentencia por el magistrado diciendo que eso es eh, ilegal. Claro, en el caso de contratos, en el caso de contratos precarios, la indemnización principal era esta última, porque como la otra es proporcional al tiempo trabajado, cuando ya has trabajado tres meses, pues lo que te corresponde es nada. Por ejemplo, en el caso de un contrato de trabajo tipo que hice ayer la, los cálculos de 75 días… Digo 75 días, no lo digo por poner ese tiempo, sino porque si tenemos en cuenta que se celebraron en el último año 20,3 millones de contratos que se repartieron entre 4,4… ...millones de trabajadores eh, con contratos temporales, la media de un contrato es esa. Otra cosa es que haya contratos de un día, pero también hay contratos a lo mejor de, de ocho meses. Pero en la media son en torno a 75 80 días. Bueno, en un contrato temporal de 75 días, la indemnización que se mantiene actualmente viene a ser aproximadamente de unos seis días, unos seis días de salario. Y, en cambio, con los salarios de trámite que ya han desaparecido, desaparecieron en el 2012, eh, la mientras que se pronunciaba la sentencia del magistrado de lo social, como mínimo transcurrían tres meses. Es decir, que tenía unos 90 días de, de salario de trámite. Esto quiere decir que actualmente el trabajador cobra eh, respecto de los 96 que le podían corresponder antes, cobra ahora 6, es decir, que eh, cobra que no llega al 7% de la cantidad que le podía corresponder antes. Esto en el y, y entonces, esta, aquí esta cuestión no se modifica y esto, una vez más, a quien penaliza es sobre todo a los trabajadores pobres, que son los que esencialmente cobraban en un porcentaje altísimo de la indemnización, era salario de trámite. Entonces, como los salarios de trámite no se recuperan, pues... Eh, eh, la indemnización sigue siendo absolutamente ínfima. Vamos, es tan ínfima la indemnización que te corresponde hoy en día en caso de que te despidan improcedentemente, que es que te cuesta más el abogado que, que ir al juzgado. Con lo cual, hoy en día pues prácticamente eh, no merece la pena en el caso de un despido con un contrato temporal de unos meses el recurrir frente a una decisión empresarial. Otra cosa que no se modifica es la relativa a la intervención administrativa, a la autorización administrativa, eh, los supuestos de suspensión o extinción de las relaciones de trabajo colectivas que antes... La Administración, en última instancia, hasta el 2012, era la que tenía la última palabra en este tipo de, de supuestos, de modo que la Administración tenía que dar su autorización. Esto permitía, ciertamente, que esa actuación administrativa no era discrecional, es decir, que si se daban los supuestos legales, pues había que autorizar, pero por lo menos permitía el que la Administración controlase los supuestos en que las empresas trataban de poner fin a relaciones de trabajo de una manera arbitraria. Esa autorización desapareció. Y eso es también importante, porque era un control adicional que se sumaba al que pudieran ejercer los propios trabajadores a través de la negociación eh, en, el, en el, la fase previa a la decisión. Eso tampoco ha desaparecido. O sea, eso tampoco se ha modificado. ¿Esto puede sorprendernos? Pues no, señores, no debiera sorprenderle a nadie. La temporalidad de las relaciones de trabajo, esencialmente, cuando se disparó fue en los años 80. Y fue, a raíz del Acuerdo Económico y Social firmado por la UGT con la COE y que el Gobierno asumió como propio y que se tradujo en la ley 32 1984 y a partir de ahí todos los contratos de trabajo podían celebrarse podían celebrar todos los contratos de trabajo aunque se tratara de actividades permanentes de la empresa podían celebrarse con contratos temporales a partir de ahí fue cuando en la legislación española se inició la temporalización, se multiplicó la temporalidad. Eso mmm, después trató de enmendarse porque esto, entre otras cosas, generaba un problema, que es que los empresarios despedían constantemente, la gente iba al paro y la gente solicitaba el paro de, mo de modo que se aumentaron extraordinariamente los gastos del en aquella entonces llamado Instituto Nacional de Empleo, y en el 92 le pusieron fin a esa situación porque eh, eran enormes los gastos que se, eh, se generaban, porque en aquella entonces, con seis meses, generaba derecho a una prestación. Ahora ya es un año, a partir del 1992. Quiero decir también que esa indemnización esa rebaja de la indemnización de, de 45 a 33 días que hizo el Partido Popular en la reforma laboral de 2012, bueno, eso comisiones obreras y UGT fueron auténticas pioneras en su establecimiento, porque yo invitaría a que leyerais ese esa exposición de motivos del Real Decreto Ley 8 1997 y que la compararais con la exposición de motivos del Real Decreto Ley 32 /1900, eh, barra 2021. O sea, los cuentos que nos cuentan son los mismos cuentos que la temporalidad muy alta, que hay muchísima rotación y que... Pero nosotros llegamos aquí... Comisión EUGT y el Gobierno Asnar, junto con la patronal, los cuatro, y vamos a acabar en virtud de este denominado acuerdo sobre la estabilidad en el empleo, vamos a acabar con la temporalidad. Eso sí, a cambio, vosotros, la indemnización, la reducía treinta, la indemnización en caso de despido improcedente la reducía a 33 días por año. Eso lo pactó Comisión EUGT… ...en el año 97 con el gobierno Ana y la patronal... ...para determinados colectivos, no para todos, pero sí para los, pero sí eh, para la inmensa mayor parte... ...de los contratos que se celebraban en virtud del denominado contrato de fomento del empleo... ...que se preveía en ese real decreto ley. Y los motivos son exactamente los mismos que ahora nos cuentan. Exactamente los mismos, léanlo por favor, es gracioso, por llamarle de alguna manera... Eh, comisiones UGT, mmm, igualmente en el año 2007 con el gobierno Zapatero, pues pactaron una modificación de la ley general de seguridad social que se tradujo en la ley 40/2007 en virtud del cual se elevaron de 4.700 días a 5.475, es decir, más de dos años, la edad, o sea, la, el periodo necesario para generar derecho a una pensión de jubilación. Es decir, una vez más ensañamiento legislativo con los pobres. ¿Por qué? Porque los que se ven negritos para alcanzar el periodo mínimo de cotización. Son, precisamente, los que tienen contratos temporales y los que tienen más huecos en su vida laboral. Y a estos, pues, se elevó en más de dos años el período necesario para generar derecho a la pensión de jubilación. Quiero decir que Comisiones, de una manera incongruente, había organizado en el año 85 una huelga general, cuando el PSOE elevó también, en aquella entonces el periodo mínimo para causar derecho a la pensión de jubilación. Pero Comisiones y UGT, en su carrera loca por uh, estar a bien con el Estado, en el año 2011 celebraron otro acuerdo con el señor Zapatero, en virtud del cual pues, se elevaba la edad de jubilación de los 65 a los 67 años. Esto también lo firmaron ellos. Y quien lo dude, pues que lea las exposiciones de motivo de las leyes, que allí se dice que todos estos acuerdos son fruto… Quiero decir con esto, con unos sindicatos como estos, el porvenir que nos espera a los trabajadores es absolutamente fundamental. Negro. Si no nos ponemos manos a la obra en la construcción de unas alternativas sindicales que verdaderamente luchen en los tajos por los derechos de los trabajadores, si confiamos en que gente como Antonio Gutiérrez, que le hizo tres huelgas generales al PSOE y seguidamente pasó a ser diputado del PSOE, nos saquen las castañas del fuego… Si confiamos en que gente como Fidalgo, José María Fidalgo, el secretario general de Comisiones Obreras, que pasó de la Secretaría General a la FAES de Aznar y a la COPE con Carlos Herrera, nos saque la castaña del fuego, pues andamos a vía. Quiero decir que estos sindicatos, toda la dureza que se pueda emplear con ellos es poca, porque las pérdidas enormes que ha habido en la legislación laboral y de seguridad social desde los años 70 hasta nuestros días, todas o bien han contado con su aquiescencia o bien han contado con una oposición meramente testimonial. Organizo un día de huelga general para cubrir las apariencias y adiós muy buenas, porque ellos dicen… Oh. Mm, mm, eh, siempre amenazan mediante la negociación colectiva conseguiremos una mierda mediante la negociación colectiva se pueden conseguir muchas cosas y muchas de las reformas laborales que se han hecho por parte de los gobiernos si hubiera habido después un poder sindical grande en las empresas se podrían haber conseguido convenios colectivos que revertiesen esa reforma. Pero ya me contarán ustedes en qué convenio colectivo, cuando desaparecen los salarios de trámite, se han introducido los salarios de trámite. O en qué convenio colectivo, cuando desaparece la indemnización de 45 días por año, se ha establecido esa indemnización. Es decir, que los derechos, una vez que los, los perdemos a nivel legislativo, desde luego los derechos esenciales no esperemos que UGT y Comisiones Obrera vengan a sacarnos las castañas del fuego no no las van a sacar, os lo aseguro ¿la consecuencia cuál es? pues esencialmente que cuando ha habido un movimiento sindical fuerte a nivel de base, incluso en la ilegalidad cuando los trabajadores hemos amenazado a los empresarios con nuestra fuerza sindical, cuando, entonces ha habido cambios sustanciales. De modo que la renta, la participación de los salarios en la renta nacional creció por encima de la productividad y del IPC hasta justamente el año 80, hasta el Estatuto de los Trabajadores. A partir de ahí, a partir del Estatuto de los Trabajadores, es decir, quiero destacar que es desde el año 67, lo cual quiere decir que incluso en pleno franquismo ellos cedían, porque ellos sabían que eh, la, la no cesión digamos que hacía hervir eh, la, la, la sociedad. ¿Por qué? Porque había un movimiento sindical potente y ellos se sentían amenazados y entonces eran propicios a ceder. Y, de, de hecho, la cúspide de la legislación social se alcanzó en el año 76, en un momento en que todavía estaba ya había muerto Franco pero cuando se dicta la Ley de Relaciones Laborales, el 8 de abril del 76, todavía el régimen franquista ni siquiera había empezado a, a descomponerse. Ve terminando. ¡Ah, llevo una hora! Bueno, pues, no, eh, eh, yo lo que quiero deciros es una cosa muy sencillita y... Como, ...como decía... ...como decía la oscura... Que lo, lo, lo, ...los diez mandamientos se reducen a dos... ...pues aquí los diez ...aquí todo esto se reduce en una sola cosa... ...no hay más narices que luchar... ...todo lo que creamos... ...que nos van a regalar... ...esta gente... ...o estos trileros... ...de Comisiones, UGT, Yolanda Díaz y demás... ...todo eso es mentira... ...si la gente no está en la calle... ...si la gente no lucha... Si la gente no se pone las pilas y si la gente no pega bocado y araña por sus derechos, pues no conseguiremos nunca nada. Ese es el resumen de todo. Bueno, en esto un poco irregular, yo doy queda la palabra, pues yo voy a continuar pero con una línea completamente diferente de la de él porque yo lo que quiero es que eh, yo lo que quiero es que eh, transmitir en qué consiste la reforma ¿no? después ya en el debate eh, vosotros seréis los que eh, eh, maticéis o planteéis las soluciones bueno yo iba a hablar de dos cosas de los ERTE y de la negociación colectiva pero como Antonio ha ocupado bastante tiempo tampoco quiero eh, anular el debate posterior lo voy a reducir solo a la negociación colectiva eh, la reforma desde que empieza a hablarse de ella es decir desde que se constituye el gobierno de coalición eh, siempre se plantea la necesidad de aprobar de modificar tres artículos del estatuto de los trabajadores que habían sido los que habían modificado de manera más radical el sistema de negociación colectiva a partir de la reforma de 2010 y 2012 eran los artículos 82, 84 y 86, que son los artículos que desde siempre, desde que ya digo, desde que se constituye el gobierno de coalición, se plantea que es indispensable su reforma. Bueno, pues, ¿en qué ha quedado esa, esa reforma de los artículos 82, 84 y 86? Bueno, pues, eh, en primer lugar, por mm, partir de lo que ha sido más, más digamos, eh, Vendido ¿no? en los medios de comunicación como lo más importante de la reforma, el artículo 86, el retorno de lo que se llama la ultraactividad. Eh, un término, incluso hubo un debate parlamentario en el que eh, se discutió el concepto de, de ultraactividad. Bueno, pues en qué ha quedado la derogación del, de, de la ultraactividad. ¿no? Ya digo, el artículo 86. En eh, el año 2010, en el año 2012, primero en el 2010 y después en el 2012, pero ya se comenzó con la reforma de, de Zapatero, se elimina la autoactividad indefinida del convenio colectivo. ¿Qué es la autoactividad? Bueno, el convenio colectivo tiene una vigencia, que es la vigencia que pactan los negociadores. Cuando llega al fin de esa vigencia puede ocurrir dos cosas, que se denuncie el convenio, el convenio se puede denunciar por la empresa o por los trabajadores, o que no se denuncie. En el caso de que no se denuncie, el convenio pasa a una situación de prórroga automática de un año, e indefinida. Cada vez que llega al fin de ese año, si no se denuncia por trabajadores o por empresas, el convenio colectivo se vuelve a prorrogar. Pero ¿qué ocurre cuando el convenio colectivo, antes de que llegue el fin de su vigencia, se denuncia? Denunciar significa pues, advertir a la otra parte que quiere negociar cuando llegue el fin de la vigencia del convenio colectivo, ¿no? Eh, en ese supuesto, lo que ocurría tradicionalmente es que el convenio colectivo entraba en situación de ultraactividad. Lo que significaba es que eh, se mantenían las cláusulas normativas de manera indefinida, mientras que se procedía a la aprobación de un nuevo convenio colectivo. Se iniciaba la negociación del convenio, el convenio eh, se mantenía en vigor en las cláusulas normativas indefinidamente, de manera que los trabajadores sabían que eh, si eh, la negociación se prolongaba mucho en el tiempo, siempre les cabía que el eh, respaldo de un convenio colectivo que estaba en ese momento ya eh, denunciado, pero que todavía mmm, producía efectos. ¿no? En la reforma del Zapatero del año 2010 se suprime eso y se establece una duración máxima de la actividad de dos años. Y en la reforma del año 2012, ya con Rajoy, se reduce a un año. Es decir, que eh, en estos momentos, eh, hasta que se ha aprobado esta reforma, el convenio colectivo que era denunciado entraba en actividad durante un año. Al finalizar ese año, podía ocurrir varias cosas. Lo peor que podía ocurrir es que desapareciera todo tipo de, de regulación convencional, de regulación colectiva, con lo que los trabajadores se encontraban desasistidos de regulación convencional y pasaban a tener sus relaciones de trabajo reguladas exclusivamente a través del contrato de trabajo. Pero eso era difícil que ocurriera, porque eh, lo que decía el estatuto en aquel momento es que el fin de la ultraactividad solo se produciría cuando se daban una serie de circunstancias. La primera es que el propio convenio colectivo no hubiera previsto otra solución, pues el 66 de los convenios colectivos preveían, hasta ahora, eh, que los convenios colectivos se mantenían en ultraactividad de manera indefinida. Es decir, que el 66 de los convenios colectivos mm, siguieron manteniendo la misma regulación legal que existía antes de la supresión de la ultraactividad. Eh, si no ocurría eso, ¿cuál era la segunda posibilidad? Eh, lo que decía el Estatuto es que se aplicaría el convenio colectivo superior aplicable. Eh, si, se un, si se trataba de un convenio colectivo de empresa, automáticamente pasaba a aplicarse el convenio colectivo sectorial. Por lo tanto, tampoco se acababa la regulación convencional y se producía ese problema. ¿no? Pero ¿qué ocurría si no se daba ninguna de esas posibilidades? Pues que los negociadores podían negociar también el mantenimiento. A pesar de que no estuviera en el convenio colectivo, también lo podían mantener. Es decir, que existían bastantes posibilidades para que no ocurriera. ¿no? Y si no se daba ninguna de ellas, ¿qué pasaba? Pues si no se daba ninguna de ellas, en teoría desaparecía toda regulación convencional. Los trabajadores pasaban a tener sus relaciones de trabajo reguladas exclusivamente a través del contrato de trabajo. Pero esto era un lío. Imaginad una empresa de mil trabajadores en el que cada uno de los trabajadores tiene unas relaciones de trabajo reguladas exclusivamente por el contrato de trabajo, es decir, mil condiciones de trabajo diferentes en esa empresa. A la empresa no le interesaba tampoco. Bueno, pues hubo una solución del Tribunal Supremo en una sentencia de 2014 en la que se dijo: a pesar de todo lo que dice la ley de que el fin de la otra actividad ocurre cuando se dan estas circunstancias, eso no significa que el convenio colectivo deje de producir efectos. Porque el convenio colectivo se integra en cada uno de esos mil contratos de trabajo. De manera que, a partir de ese momento, no existe convenio, pero sigue produciendo efecto el convenio a través del contrato de trabajo. Bueno, esto eh, solucionaba un poco el problema, pero como, había una, una, pero como hay un artículo 41 que no se ha modificado, que es uno de los artículos… Que más poder otorga al empresario, que es el que posibilita la modificación unilateral de las condiciones de trabajo establecidas en contrato, pues una vez que se incorporaba en el contrato, el empresario unilateralmente podía modificar ese convenio. Es decir, que sí que es verdad que, se da, que, que eso, eh, el fin de otra actividad, aumentaba el poder empresarial. Bueno, pues lo que se ha hecho ahora es eh, volver a la situación anterior al año 2010. Se, se permite la ultraactividad de, de, con carácter indefinido. Es decir, que se puede decir que era algo positivo, pero algo positivo que en la práctica no supone gran cosa, porque el 66% de los convenios colectivos establece una prioridad indefinida, el 20% restante aumenta el año que se establecía, es decir, que el porcentaje se va reduciendo, se permite la negociación de un periodo de ultraactividad durante el proceso de negociación del convenio… El, la, la incorporación de los, de los, de los convenios a los contratos de trabajo como consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo. Es decir, que en la práctica lo que se vende como el la gran eh, avance en derecho en la práctica no significa tanto. Es bueno que haya ocurrido, pero no es algo que vaya a cambiar radicalmente la realidad de las regulaciones de, de las condiciones de trabajo, porque es que apenas si se daba esta situación. Tendríamos que hablar de sectores donde no hubiera convenio colectivo sectorial que eso tampoco es habitual es decir que no que está bien es un avance es un avance porque da tranquilidad a los negociadores a los trabajadores sobre todo que saben que por mucho que se prolongue el proceso de negociación eso no significa que vayan a dejar de tener una regulación convencional pero que desde el punto de vista práctico no es tan significativo ese sería la primera de los aspectos que se modifica de la negociación colectiva Artículo 86. El segundo, el artículo 84. Ese fue otro de los pilares de la reforma del año 2012. El artículo 84, apartado segundo, rompía una regla de nuestro sistema de negociación colectiva y era el principio de que entre los convenios no existía jerarquía y un convenio colectivo no podía haberse afectado durante su vigencia por ningún otro convenio colectivo de ámbito diferente. Un convenio colectivo de empresa. Uno se podía haber afectado por uno sectorial, uno sectorial no se podía haber afectado por uno de empresa. No existía jerarquía entre ellos. Bueno, pues en el año 2012 se rompe ese principio general de nuestro modelo de negociación y se incorpora el artículo 84, apartado segundo. En ese artículo 84, apartado segundo, se dice, durante la vigencia de cualquier convenio colectivo se puede negociar un convenio colectivo de empresa que será de aplicación prioritaria en las siguientes materias. Y se describe una serie de materias. Salario. Remuneración de la hora extraordinaria, sistema de clasificación profesional y otros y otro aspectos. ¿no? Eso se, ¿Qué significaba eso? Eso significaba que convenios colectivos, sobre todo de provincia, que fue el gran enemigo a batir en la reforma del año 2012, se encontraban con la posibilidad de que a través de convenios colectivos de empresas se les quitara eficacia y esos convenios colectivos de empresa pasaran a regular condiciones que estaban reguladas en los convenios colectivos sectoriales. Es decir, que el convenio colectivo de empresa en esas materias se convirtió en un instrumento de regulación de carácter jerárquico con respecto a cualquier otro convenio de, de sector aplicable la, o susceptible de aplicarse a esa empresa. ¿no? ¿Qué se ha hecho ahora? Bueno, pues lo que se ha hecho ahora es eh, se prometió y hasta prácticamente yo eh, a los alumnos le iba, le iba trayendo cada uno de los borradores y, y vamos explicando eh, lo que es, iba ocurriendo pues prácticamente hasta noviembre se iba a suprimir el 84 apartado segundo entero. Bueno, ¿qué, se ha, o qué ha ocurrido en, al final? Porque solo se ha suprimido el apartado A del artículo 84 apartado segundo en el que se, ref, el que se refiere al salario. Por lo tanto, a partir de ahora el convenio colectivo de empresa es prioritario en determinación de la manera de compensación de las horas extraordinarias y su pago, jornada, horario, sistemas de clasificación, pero no en salario. Esto que es poco, ¿no? Porque ha dejado el convenio colectivo de empresas unas funciones muy importantes, una jerarquía muy importante. Pero, desde el punto de vista práctico, ¿qué supone? Bueno, desde el punto de vista práctico, el 99... El 99 el eh, 4% de los trabajadores trabajadoras de nuestro país tienen sus condiciones de trabajo reguladas en convenios colectivos sectoriales. Y desde el año 2012 hasta hoy no se han aprobado apenas convenios colectivos de empresas que ejercieran las funciones del artículo eh, 84 apartado el artículo 84 apartado segundo. Es decir, prácticamente no ha habido convenios colectivos de empresas, a pesar de la facultad que se le otorgaba. ¿Por qué? Pues se pueden arbitrar varias, varias razones. ¿no? La más importante es que los convenios colectivos de empresa necesitan para su, regular, para su aprobación unas legitimidades que son las legitimidades del título tercero. Para que haya convenio colectivo de empresa, tienen que negociar esos convenios aquellos que tienen otorgada la legitimidad, que son los representantes que llaman estatutos legales de los trabajadores. Los representantes unitarios, delegados de personal y comités de empresa, o representantes sindicales con presencia en la representación unitaria. Como la inmensa mayoría de las empresas en nuestro país son microempresas, pues no tienen representantes. Con lo que, en el lugar donde hubiera sido más útil para las empresas llevar a cabo aprobaciones de convenios colectivos de empresas que consiguieran revertir los derechos de los convenios colectivos sectoriales, no ha ocurrido, porque no hay legitimidad para aprobar los convenios colectivos de empresas. Es decir, prácticamente no ha ocurrido. Esa sería una razón, pero otra razón la podemos ver en el tema de las derivas salariales. Es decir, eh, si analizamos, si comparamos la evolución media del, del salario negociado en los convenios colectivos desde la crisis del año 2008 hasta hoy y lo comparamos con el salario medio real percibido por los trabajadores, que se puede deducir pues, de los datos del IRPF, pues comprobamos una cosa muy curiosa, y es que los convenios colectivos, incluso en el peor momento de la crisis, aumentaban siempre salarios. Mínimo, como media, un 2,5%. En momentos mejores, incluso lo subían. Sin embargo, desde el año 2008 a esta parte, los trabajadores y las trabajadoras han visto reducido muy significativamente su salario a pesar de que los convenios colectivos no lo permiten reducir esos salarios. Eso se llama deriva salarial. ¿Cuál es la explicación? Pues que el empresario directamente no cumple el convenio colectivo. Es decir, directamente no paga lo que el convenio colectivo le exige. Mientras que no se denuncie, mientras que no haya una intervención de la inspección en el que eso se… Pues no hay posibilidad de que eso no sea así. Es decir, que ese ¿qué ocurre por lo tanto y lo que a mí me interesa, que eh, ¿cómo, ha, cómo va a revertir esta situación la reforma, habiendo gritado el apartado A del artículo 84, apartado 2 del Estatuto de los Trabajadores. Pues desde el punto de vista práctico no va a suponer nada, porque, como decía antes, apenas hay convenios colectivos de empresas que hayan utilizado esa función. Es decir, más del 90% de las trabajadoras tienen sus condiciones de trabajo reguladas por convenios colectivos sectoriales. Es decir, tampoco es ese una gran revolución en el sistema. El sistema queda afianzado conforme a los caracteres que tiene en la reforma del año 2010 y 2012. Pero lo que yo creo que es peor… Es algo que no ha hecho la reforma, y es la reforma del artículo 82. Decía antes, desde que se empieza a hablar de la reforma, desde que se empieza a hacerse a públicos borradores, la patronal y los sindicatos estaban de acuerdo en modificar 84 82, 84 y 86. ¿Qué pasa con el 82? ¿Se le ha olvidado a la reforma llevar a cabo la reforma del 82? ¿En qué, en qué, qué institución es la que regula el 82 y que no se reforma? Es lo que se llama la, el descuergue salarial o la inaplicación, en los términos de la reforma del año 2012, la inaplicación del convenio colectivo. Bueno, pues en el artículo 82 se dice «Cuando se dan circunstancias técnicas, económicas, organizativas o de producción, la empresa puede requerir a los representantes de los trabajadores para inaplicar el convenio colectivo en las siguientes materias». Horario, jornada, sistema de, sistema de remuneración, salario, sistema de clasificación, es decir, casi todos los aspectos de las condiciones de trabajo pueden ser inaplicadas en la empresa. Pero claro, me preguntaréis, pero como no hay representantes de los trabajadores en la empresa, igual que hemos dicho con los, con los convenios colectivos de empresa, pues podríamos decir también con la inaplicación. Pues eso lo, lo solventó muy bien para eh, la reforma del año 2012. Y dijo, en aquellas empresas en donde no haya representantes de los trabajadores, es decir, en aquellas empresas donde no exista ningún representante, en España en concreto son más de dos millones de trabajadores que no tienen representantes en sus empresas, en aquellas empresas donde no existen representantes, la negociación y aprobación de la inaplicación se llevará a cabo por los sujetos con legitimidad y se remite al 41. Y dice el 41 los sujetos con legitimidad serán o bien sujetos sindicales externos o una comisión expresamente elegida por y entre los trabajadores para la negociación de la inaplicación y eligen si es sindical o no los propios trabajadores. Es decir, el empresario le llama a sus trabajadores de una empresa de cinco trabajadores y le dice mira yo no voy a poder seguir pagando el convenio colectivo sectorial, así que lo que vamos a hacer es negociar una inaplicación del convenio colectivo en materia sectorial, en materia salarial. Entre vosotros cinco, elegí una comisión de tres y vení después y, y negociéis conmigo la inaplicación del convenio. Es decir, si habéis alguien trabajado alguna vez, pues sabéis lo que eso significa. ¿no? Es decir, la inmensa mayoría de las inaplicaciones se llevan a cabo por comisiones ad hoc, que llamamos nosotros por comisiones de estas características, de elegidos por y entre trabajadores, que no tienen garantía de representación. Es decir, que no tienen la misma garantía que tienen los representantes unitarios y sindicales. Estos no son representantes unitarios y sindicales. Es decir, que son trabajadores que expresamente se mandatan por parte de los demás para que negocien la inaplicación del convenio. Bueno, pues la inmensa mayoría de las inaplicaciones convencionales se han llevado a cabo por comisiones no sindicales de un solo miembro. Es decir, que ahí ya vemos eh, qué características tiene la inaplicación. Pues la inaplicación no se toca. Voy a leer un documento que es eh, un poco largo, pero bueno, creo que es interesante por lo que al final terminaré diciendo. La regulación de, de la denominada inaplicación del convenio, producida por la suma de las reformas laborales del gobierno del PSOE y del gobierno del PP, es uno de los elementos más graves que dichas reformas que han influido en la degradación salarial y de las condiciones de trabajo de varios centenares de miles de personas, mayoritariamente en empresas de escaso tamaño y que carecen de representación sindical, donde la voluntad empresarial, en un contexto de grave crisis económica y aún en periodos de crecimiento económico como nos encontramos desde 2014, ha podido imponerse con procedimientos y condiciones que a nuestro juicio exceden de los que prevé la propia normativa legal, produciendo perjuicios ilegítimos a los trabajadores y trabajadoras afectadas y también a las arcas públicas de la Seguridad Social y de Hacienda. Es necesario modificar la vigente normativa sobre la aplicación de convenios. Es uno de los objetivos de nuestra exigencia de derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral cambia todo aquello, aspectos de la norma laboral, que permiten por activo o por pasiva el abuso empresarial. El estudio, esto es estudio, realizado no ha permitido constatar numerosas irregularidades que, en nuestra opinión, están relacionadas con las facilidades otorgadas a las empresas para establecer descuelgues y aplicaciones del, del convenio, sin apenas control sindical ni administrativo ni judicial, lo que hace especialmente vulnerable a los trabajadores y trabajadoras de las empresas más pequeñas. Bueno, pues este documento lo firma Comisiones Obreras en el año 2019. Es decir, que ellos eh, es un, un informe de 99 folios en el que se demuestra eh, cuáles son las inaplicaciones, quién lleva a cabo las inaplicaciones, que supone y que la inmensa mayoría son salariales. Es decir, hemos suprimido la posibilidad de los convenios colectivos de empresas que en carácter prioritario en materia salarial y hemos mantenido las inaplicaciones salariales de los convenios sectoriales. Esto, sí, esto va a ser el gran, eh, digamos que, punto de fuga de todas las otras reformas que se han producido en el artículo 84 y 86. El 82 va a ser la gran estrella de nuestro sistema de negociación colectiva. Y con esto acabó el tema de la negociación y solo me queda ya, eh, ya muy deprisa para dar opción a, a la, al diálogo eh, el análisis de, de otro de los artículos que también ha supuesto para un colectivo muy importante de trabajadores en concreto de trabajadoras en este caso eh, una decepción ¿no? importante en lo que se pretendía y lo que al final se ha hecho y es la reforma del artículo 42 apartado 6, del estatuto de los trabajadores, el nuevo, el nuevo epígrafe el artículo 42 eh, regula las, las subcontrataciones bueno eh, en, en el mes de, de julio el Gobierno hizo una declaración en la que decía que había que modificar el artículo 42, apartado primero, impedir la subcontratación de la propia actividad. Es decir, impedir que una empresa pueda exteriorizar, externalizar en, una empresa, en otra empresa la, la, la actividad que se considera consustancial a la actividad económica de la empresa, la propia actividad. ¿no? Sí podía seguir externalizando otras actividades, pero no la consustancial. Bueno, pues eso no se ha hecho. En el artículo 42, apartado primero, sigue estando exactamente igual. Es decir, se sigue manteniendo esa posibilidad. Desde que se aprobó la reforma del año 2010 2012, se ha producido una proliferación de los fraudes en relación a este artículo 42, apartado primero. Han surgido las empresas multiservicios. Son empresas que tienen como objeto social la realización de actividades, de la propia actividad de otras empresas. Y ahí está el origen de las Kelly que son trabajadoras que trabajan en hoteles a las que no se le aplica el convenio colectivo del sector de la hostelería, sino que se le aplica el convenio colectivo que eh, la empresa multiservicio en cada momento hubiera tenido a bien establecer. ¿Qué problema existía? Que la empresa multiservicio no tenía un convenio con lo que a las que entraban en el hotel no se le aplicaba el convenio del hotel, porque las condiciones de trabajo eran las de su empresa de origen y, como no tenían convenio colectivo las empresas multiservicios, pues cobraban el salario mínimo interprofesional. Trabajando en un hotel donde existía un convenio colectivo de la hostelería que a las trabajadoras, trabajadoras de, del servicio de limpieza, de, de, del servicio de habitaciones, tenían unas determinadas condiciones que no se le aplicaban. Bueno, pues, ¿qué se ha hecho la reforma? Se mantiene esa posibilidad de externalizar, de exteriorizar, exactamente igual, no se cumple lo que el Gobierno decía, era una línea roja, que era la reforma del 42.1, y se reforma el 42.6, que se dice el convenio colectivo aplicable a los trabajadores de, la, de las contratas será, primero, el, de la, el del sector de la empresa principal, no el de la empresa principal sino el del sector de la empresa principal. Bueno, es un avance, porque a las Kelly, por lo menos, se le va a aplicar en la hostelería de la provincia, no el, de la, el del hotel, pero sí el de la hostelería. ¿no? Salvo que la empresa pueda aplicarse a otro convenio colectivo sectorial conforme a la regla del, del artículo 3 Es decir, a las Kelly se le aplicará no el del de no el de, el sector del hotel, sino el del sector de la limpieza. Tercera excepción, salvo que tenga la empresa multiservicio un convenio colectivo de empresa al que se aplicarán las reglas del artículo 84, apartado segundo. Es decir, que seguirán teniendo las mismas condiciones del origen, salvo en el salario, que el salario será el del sector que corresponda la limpieza, pero nunca el del hotel. Pero eso, os digo, tremendamente difícil de interpretar. La ley ha procurado hacerlo de manera muy difícil, para una interpretación fácil, ¿no? Por lo tanto, ahí pues, no se va a dar unos cambios muy importantes. Ya sí que van a tener obligatoriamente convenios, algún convenio colectivo sí tendrán, pero el problema es todavía peor, porque la jurisprudencia admite convenios colectivos de ámbito inferior a la empresa. Por lo tanto, en empresas multiservicios podrán tener un convenio colectivo exclusivamente para las limpiadoras que cedan a los hoteles. Es decir, que ni siquiera se le aplicará el convenio colectivo de la empresa multiservicio. Y esa es la reforma del artículo 42. Bueno, en resumidas cuentas, yo creo que la, la negociación colectiva mmm, sufrió una modificación radical en el año 2000. ¿Qué tirado eso? tirado ¿Yo? Yo no diré nada. ¿Que yo no me movió. ¿Ese artículo ha rechonado o no? Que yo no bueno, me en Que yo resu... no Que, decir, que sí, que sí, que sí, que Bueno, en resumidas cuentas, no sé si lo, si lo he conseguido explicar, muy bien, muy bien. pero eh, es que es muy complicado. Eh, en resumidas cuentas, el 80% y el, el, la, la ultraactividad, bien que se haya modificado así, pero la práctica no era algo muy usado. Eh, la prioridad aplicativa del convenio colectivo de empresas, no, más del 90% de los trabajadores siguen teniendo sus condiciones de trabajo reguladas por convenios colectivos de sector, porque eso también le interesaba a la, a la, a la patronal. A la gran patronal no le interesa la segmentación de los sectores en convenios colectivos de empresas, porque la gran patronal, sus condiciones, sus trabajadores tienen más capacidad para exigir condiciones de trabajo que las pequeñas empresas. Luego, la lucha en la rebaja de condiciones de trabajo a través convenio de convenios colectivos de empresas no le interesa tampoco a la patronal. Por eso ha aceptado la primera parte, el primer, la supresión del apartado A del artículo 84, apartado segundo. Y lo que se le ha olvidado a la reforma es modificar la inaplicación, lo que se llama también tradicionalmente descuergue, del artículo 82. Y bueno, y las Kelly pues quedan en una situación un poco mejor porque por lo menos van a tener convenios, pero desde luego no van a tener las condiciones de trabajo que les correspondería, cuando la solución era muy fácil. Recordáis que cuando en el año 94 a través de la reforma... De la ley 1494 se introdujeron las empresas, de trabajo temporal, las empresas de trabajo temporal. Las condiciones de trabajo de los trabajadores cedidos eran los trabaja las condiciones de la empresa de trabajo temporal, las de origen. En el año 97 se reforma y las condiciones, dice el artículo 11, serán las mejores que tengan los trabajadores en la comparación entre el convenio colectivo de origen y el convenio colectivo de destino, las mejores. Hubiera sido muy fácil. En lugar de liar todo eso que han liado con el artículo 42, apartado sexto, hubiera simplemente dicho, que se aplicará a los trabajadores que realizan una contrata o una subcontrata, el convenio colectivo de la empresa principal, salvo que el convenio colectivo de origen sea mejor, que es lo que hace la empresa de trabajo temporal. Gracias.